Tla intlaltik paktla kameh na me chon kokolia, iskomatika que hachto huanamo na me huancitzin. Tla kehun na monpoí ni hitichintlaltik paktli, intlaltik paktla me que Pero na me huancitzin, ak mona monpoí hitichintlaltik paktli, ni knehion na me chon pihpin, ak mo chon poí na me chon kokolia y con el amo cachiwei wanamo niteco, tlane tlensazo no chiwiliske, no yufki no mejo na tlensazo no me tlakamatke no tlhtool, no yufki tlakamatiske na tlhtool, no chini na me chun ni no toca, ni amo que nakin matih onechual titlan, Amo un kimpanzskia y pero Ashan ni con guálas o con kinónots, acmokpiá talenojí que que Na nech no yo que kokolía no tahcín. Talne jamón chivo imish panirjí ya, tla tla pero ashan yehwan yokitake, wan Juan más o nech cuando yo quiera que no tazcin, notok para que no haya mucha gente que quiera que no haya mucha gente que quiera que no nakin mucha a que quiera que no haya tema no no no pues nada mejor anticipar, nada desde ahí no tiqui. En nada me ni huía no chino, ni camino ni quisimos poloca, nada muy nawak, nada me he hecho ni quisiste, ni camino ni te chintió tan agua na o mictia, y quién ni guandione, y cuando nos con y cuacos como chivas, es con el na na na